Presidente, gracias. Señorías, en primer lugar, decir que lamentamos que no se hayan incluido nuestras enmiendas. Habría significado un ahorro de 42.000 millones que se podía haber invertido en, la, en las gentes de, del archipiélago. El texto definitivo creemos que ha rebajado en ciertas, ciertas expectativas iniciales. Pero bueno, uh, vamos a apoyar, en cualquier caso, vamos a apoyar esa moción puesto que todo intento de poner Canarias en el lugar que merecen el mundo, que pueda ayudar a mejorar la capacidad del archipiélago de mejorar sus condiciones de empleo y de vida, nos tendrá codo con codo haciendo fuerza. Un cambio de modelo y un tejido económico diferente precisa de tres elementos, un buen diagnóstico, fijar objetivos y un sustrato de desarrollo. En cuanto al diagnóstico, queda explicitado en la exposición de motivos y compartimos buena parte de su análisis. Canarias tiene una de las mayores tasas de desempleo del Estado y una, ta y una tasa de pobreza muy superior a la media. No necesitamos tirar de estadísticas y cifras para conocer la, la penosa realidad de Canarias. Es suficiente con salir a la calle y hablar con la gente. Donde muchas, familias, donde muchas familias, casi todos sus miembros y en algunos casos todos están en paro, dependiendo de, la pensiones, de las pensiones de los mayores. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad, entendiendo que la salida es dar un giro al modelo productivo. Dejando de lado la Administración pública y a cierta distancia de esta, encontraríamos las actividades científico-técnicas las cuales han mostrado un cierto crecimiento en este, último, en este último año y están mostrando su capacidad de generación de empleo. En cuanto a sus objetivos, esta moción es ambiciosa y, más que enmendar en sí su fondo, hemos propuesto algunas cuestiones que nos parecían importantes, pero siempre intentando no contravenir su espíritu. Es evidente que, por su posición y geografía, las Islas Canarias tienen la posibilidad de actividad centrada en el océano, lo que se conoce como la economía azul. Sin embargo, de este, dentro de este amplio calificativo, nos gustaría que fuésemos capaces de prevenir ciertos riesgos que han intentado colarse dentro de este agradable calificativo, como son las prospecciones sobre recursos naturales. Estos han mostrado un balance objetivo y netamente perjudicial para las Canarias, no solo en términos económicos, que ya es suficiente, sino en términos de seguridad para el medio ambiente y las personas. En cuanto a la capacidad de las Islas Canarias para desarrollar innovación y empleo alrededor de las energías renovables, no se le escapa a nadie. Red Eléctrica ya ha comenzado una inversión para la interconexión del archipiélago, que puede ser el desencadenante de una gran oportunidad para el archipiélago y el resto de estado, del Estado de iniciar una política seria de renovables. Creemos que esto tendría una repercusión fundamental en la actividad investigadora. Asimismo, tiene amplia capacidad para dar un empujón a la industria de las islas, que hoy representa el 7% del PIB. Entendemos que la apuesta por el cambio en el mix energético requiere tiempo y una fuerte inversión. Las arcas públicas pueden ahorrar 42 mil millones de euros en importancia de combustibles fósiles. Creemos positiva una tasa sobre la actividad turística, la cual pueda apoyar este tipo de planes de desarrollo de la comunidad autónoma. En cuanto al sustrato, hemos hablado del diagnóstico en cuanto al sustrato, el entorno en el que se puede generar un elemento tan ambicioso, creemos que el coste económico estaría muy ajustado con la inversión necesaria para que corresponda a un plan tan amplio. Consideramos que Nueva Canarias Nueva Canaria desaprovecha o infra, infravalora su fuerza. Estamos seguras de que en esta coyuntura tan especial podría conseguir un acuerdo mejor con el Gobierno. No como una labor de oportunismo, sino dada su relevancia actual en la tramitación de los presupuestos, se trata de cubrir las necesidades de Canarias, que lleva ya demasiado tiempo esperando el impulso necesario para que su gente desarrolle el potencial que atesora. En cualquier caso, ya hemos dicho, apoyaremos la moción, puesto que Canarias tiene que tener su lugar en el mundo que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bakerilas.